Bueno, Mystery Jersey es una empresa de, de venta de camisetas, es un servicio de venta de camisetas de fútbol. Eh, me gusta decir que es un servicio por, para, para vender una experiencia, digamos, y salir un poco de, de lo tradicional de comprar una camiseta de fútbol, eh, que es un poco ir a la experiencia misteriosa, justamente de ahí viene el, el nombre, de, de no saber qué camiseta te va a tocar. Eh, vos lo único que sabes es tu talle, eh, que te va a llegar, y que adentro va a haber una camiseta que va a ser una locura y que nunca pensaste que ibas a tener. Bueno, básicamente el modelo se basa en que, en que vos nos decís tu talle y en base a eso tenés seis experiencias, digamos, eh, o seis ediciones. Eh, tenés una de, que es de AFA, que va desde el fútbol argentino de la primera edición a la última. Tenés una que es de, de camisetas actuales, de clubes actuales, que es del 2022. 2023, camisetas de cualquier equipo, de cualquier liga del mundo, salvo liga argentina, eh, una experiencia de, del mundial 2022 eh, con todas las selecciones que participaron, otra edición retro, digamos, de todas camisetas vintage del 2012 para atrás eh, una experiencia de shorts y una experiencia que sumamos hace poco, que es la de NBA, que son todas camisetas retro y actuales de, de la NBA. La experiencia más sale y la retro y la actual eh, la retro, por lo general la gente se queda volada con, con las camisetas retro porque uno siempre tiene como ese no sé qué de, de las camisetas viejas, siempre piensa que lo anterior siempre fue mejor. Pasa con todo, con los jugadores, con los botines, con las camisetas. Siempre uno piensa que lo, lo anterior siempre fue mejor eh, y es ese que, no sé qué de no poder conseguirlas en todos lados, no sé, vas a una tienda por ahí no tienen esa camiseta del 2002 de tal equipo. Entonces, por lo general, es la que más sale, la que más impacta a la gente. Y también, bueno, las actuales con parches de la Champions o de, de lo que sea, eh, también. Eh, esas dos son las que más salen siempre. Fue bastante loco. Yo estaba en pandemia, estaba viendo TikTok con mi novia y, escroleando veo un, un, un chico que sube un, un, un TikTok de una camiseta en Holanda. Llega una camiseta random y medio que me dice, le digo a mi novia, no, qué bueno que está esto eh, Y medio que la dejé hablando sola y me puse a, a cranear y dije, si yo le sumo a tal cosa eh, Empecé a buscar, che, esto está en Argentina, no está, se hace, no se hace, que un país recontra futbolero Digo, va a explotar sí o sí, en algún momento, quieras o no, la idea va a ser buena, la idea la gente le va a gustar esa misma semana empecé empecé a buscar proveedores, acá, de allá, de dónde las traigo, cómo lo hago, el packaging, el logo, el nombre. Y medio que fue, en una semana dije, es por acá. Terciarizamos, terciarizamos un montón de servicios que son marketing, publicidad, contabilidad y finanzas. Eh, por lo general yo estoy, yo estoy a cargo básicamente de lo que es las decisiones eh, macro y micro de la empresa, digamos. Eh, decido que se va a hacer, cómo se va a hacer, pero me apoyo mucho en, eh, en contador, en el equipo de marketing, un grupo de marketing, una agencia de marketing que tenemos, me dice che mira esto por ahí puede andar de esta manera, puede andar de otra, no son empleados de Mister Jersey, pero sí están contratados para brindarme soluciones y, y poder guiar las, las decisiones eh, por más que las falla tomar yo a pesar de lo que me digan, si no decir, bueno, che, tiene razón, vamos a ir por acá, o no, no vayamos por acá, aunque me guste, no vayamos por acá. Eh, no, de hecho, eh, tuve varios emprendimientos que, que no, no prosperaron, no funcionaron. Eh, tuve una marca de ropa con, con dos amigos, con, con, sí, con dos amigos, que se llamaba Manly, eh, ahí seguimos a la playa de Australia, nos habíamos ido de gira con el club Australia y nos habíamos quedado medio, maravillado con, con la playa y dijimos que volver a hacer una marca de ropa con el, con el nombre de esta playa. Eh, y también tuve eh, otra marca de shorts de rugby que, y también vendí vendía relojes de madera, tipo de, de esos digitales. Eh, así que medio como que emprendo todo el tiempo estoy buscando ese negocio, o sea, es algo que lo traigo desde hace bastante. Eso de emprender, digamos, algo desde de bastante chico, de decir yo quiero vivir de algo mío y no, y no vivir en relación de dependencia toda la vida. Me estoy por recibir de Administración de Empresas eh, acá en la, en la Universidad Católica de La Plata. Eh, ya me quedan a dos tres finales, así que si Dios quiere en junio ya lo estamos terminando. Sí, para mí lo que tiene es que en relación de dependencia, hay gente que le encanta trabajar en relación de dependencia, yo emprendí trabajé en el estado y trabajé en lo privado me quedo con emprender después de trabajar en lo privado y después de trabajar en el, en el estado eh, pero bueno, son, hay gente que está muy cómoda trabajando en relación de dependencia yo soy un agradecido de haber trabajado donde trabajé y, de, y que me da la posibilidad de emprender también eh, porque uno también tiene que tener esa espalda de decir puedo lanzarme a hacer esto y si no funciona yo sigo teniendo este trabajo eh, pero no, quizás no es para todo el mundo, hay gente que está muy feliz eh, trabajando en relación de dependencia en una gran empresa como es Accenture y otra gente que dice, trabajo hasta acá y cuando yo quiera y, y pueda me voy, es, eh, me voy a lo que es lo mío, que por ahí es emprender, por ahí es trabajar en, lo, en el estado o lo que sea creo que cada persona eso decide qué, qué es lo que le gusta para su futuro esta la venía pensando porque me imaginé que se venía eh, voy a salir un poco de, de Messi y Maradona, de, de los emprendimientos, de Galperín y de... Pero sí, tengo un par, eh, me gusta, o sea, los sigo mucho y, y los escuché en Endeavor el año pasado, que son, bueno, Pierpaolo Barbieri, el de Wallah, eh, Guillermo Rauch, que es el de creador de Bercel. Eh, Pato Jutard, el de, el de Mural, eh, Manuel Bedroa de Velo, eh, o se hay un montón. Son todo, toda gente que creó startups, eh, que no tiene tanto que ver con lo que hago yo, pero siempre digo, como, qué loco que, que sean argentinos y que hayan creado tan, cosas tan grandes como unicornios o empresas gigantescas. Eh, y bueno, yendo un poco más a lo mío, soy un fanático de, de los dos creadores de Classic Football Shirts, que, bueno, seguramente mucha gente que le interese las camisetas y el fútbol los conozcan. Eh, crearon una empresa camisetas de fútbol, vintage, eh, que hoy tiene, no sé, un depósito de 500.000 camisetas, me parece algo soñado. Eh, lo, lo, lo, la verdad, realmente los admiro porque empezaron como yo, en una casa de familia, se expandieron, tenían medio un sueño y lo, lo cumplieron. Así que esos son como mis, mis líderes, no sé, o mis modelos a seguir. Bueno, como como adicional, justo, no es algo en lo que yo despeje la cabeza, pero algo que me sirve mucho, donde me olvido de la mayoría de las cosas, es el club yo juego al rugby en La Plata, sí. en planta superior e intermedia eh, pero es algo donde yo voy, me olvido de, de cualquier problema que tenga eh, y después soy mucho de salir a caminar eh, solo, soy como un no sé, me gusta estar, me gusta el tiempo de solitario de, de, de pensar para uno para adentro. Eh, difícil porque soy bastante ansioso, entonces la cabeza está bastante a mil todo el tiempo. Eh, creo que es medio un rasgo del emprendedor estar esa ansiedad de querer todo ya. Eh, y, y, y suelo hacer eso, básicamente eh, cuando, cuando corto el laburo y cuando corto con Mystery, la verdad es que me voy al club, me voy unos mates, me voy a caminar solo. Eh, con mi novia eh, trato de despejar un poco la cabeza mi novia siempre me dice que por favor trata de pensar en otra cosa que no sea esas cuatro cosas que, que te invaden así que básicamente trato de despejarle de esa manera